Bueno, hace año y medio estábamos aquí dentro en el despacho de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Un año, casi un año y medio después tenemos que hacerlo aquí fuera, enfrente frente de su puerta, porque no nos, no nos quiere recibir. Y estamos aquí fuera sobre todo por dos, por dos razones, porque la ministra de Trabajo no quiere escucharnos y sobre todo porque siguen sin derogarse las tres reformas laborales que pusieron en marcha el presidente de y, y Rajoy. Esa es nuestra principal reivindicación hoy, que se deroguen esas tres reformas laborales y para eso el gobierno tiene que, hacer una, un, tiene que tener un paso, un paso previo, que es dejar a un lado el diálogo social, un diálogo social que se está haciendo para darle veto a la, a la patronal y ese es el principal mensaje eh, que queremos dirigir hoy al gobierno, que derogue esas reformas laborales y que lo haga dejando a un lado y pasando por encima, en este caso, de, una, de un diálogo social que le da veto a la, a la patronal. El segundo mensaje es dirigido a los partidos también de nuestros países, a los partidos vascos, catalanes y gallegos, para que aprieten, para que presionen, para que pongan en el centro de sus prioridades cuestiones talentales como los derechos de los trabajadores. Y nosotras y nosotras creemos que en política, si se viene a Madrid, se tiene que venir a apretar.